estado es lo ideal, ¿no? Pero cuánto de nosotros sabemos cómo lavarlos, cómo manipularlos una vez que los traemos del mercado a casa? ¿Sabe usted lavar correctamente las frutas y verduras? Yo particularmente le digo, no lo sé. Y eso que yo hago las compras también. Pero bueno, hemos invitado a Claudia Agüero, nutricionista especialista en el tema, que nos va a enseñar a lavar sobre todo aquellos frutos o frutas Verduras que tienen pues una carga bacteriana elevada, verdad, Claudio? Bueno. Claudia? buen día, gracias okay. por acompañarnos y darnos gracias. esta recomendación tan importante. A ver, manos a las frutas y verduras. <risa> manos a las frutas. Sí, sí, sí. Justamente las frutas y las verduras, por ser aquellos alimentos que consumimos, eh, digamos, en crudo, en fresco, tienen que tener un mayor cuidado, ¿no? Uh -huh. Y estas frutas y verduras van a tener cierta carga de patógenos uh -huh. que muchas veces no le prestamos atención, ¿no? Esta para mí es una de las más pues eh, típica, ¿no? La lechuguita, la lechuguita fresca, más noble que una lechuga, sí, pero tiene... No, muchos bichitos también. ¿Cómo lavamos una sí, lechuga? Sí, exacto. Lo primero que tenemos que hacer es la limpieza correcta del alimento de manera externa, ¿No? Hablamos, por ejemplo, de ver si el alimento de repente tiene, ¿No? Un poco de tierra o de repente has tenido contacto. Agua con fría, agua caliente. Agua fría, en primer lugar. Agua achorro. sola o agua con vinagre. Primero agua sola, luego ya para la desinfección, agua bien. con vinagre, y sobre todo agua con cloro, que muchas veces le tenemos un poquito de miedo, Eso. ¿No? Ah. Utilizar el cloro. Yo, por, por ejemplo, poquito. ¿Cómo limpio la lechuga le saco hoja por hoja exacto ah, claro. paso acá, este trabajo acá hoja las por que por vas, hoja. vas a usar no uh -huh. y este exacto esa es la manera correcta de hacerlo porque no justamente caiga. si lo lavamos solamente por la parte externa no sabemos los agentes patógenos que puede tener por Pero, dentro acá se dos líquidos que imagino que son soluciones con las cuales podemos usar en casa qué tenemos en este frasquito aquí tenemos cloro Cloro. Tejía cloro. en serio. ¿Qué hago la con las hojitas de lechuga? Lejía porque es qué el. bueno que has dicho que hay que abrirla, no sé, Melchor o de repente Roger Toto no, no, puede. No, no, Mira, no. la hoja interna tiene tierra. Exacto. Uh -huh. Tiene tierra. Entonces, por eso hay que sacarla una por una. Una por una. La ¿Cómo la lavo? ¿Con agüita con lejía? Primero, la parte externa con agua, digamos, ¿no? Tenemos nuestro cañito uh -huh. a chorro para sacarle toda la parte evidente, ¿no? De, claro. de, de tierrita que puede tener. Una vez que ya está eh, la parte de limpieza, continuamos con la desinfección. Podemos uh -huh. tener un territo como este con un litro de agua, uh -huh. agua eh, digamos, preferible que sea agua potable, sí, o sea, agua hervida, agua filtrada, ah, sí. agua de botella. Agua de pasada, ya Y aquí le vamos a agregar unas dos gotitas de lejía que podemos tener en que que casa. Exactamente. ¿De dos gotitas. Dos nada gotitas más. de a ver, lejía. Un chorrito. Entonces, no tenemos este, un poquito. poquito? Al dos gotitas Sí, sí, sí. <risa> a lo, a, a lo Ahí primero. nomás, un chorrito. ¿no? Y yo, más atrás. Ahí está. vaya no a no La ropa. Un saco rosado en blanco. Sí, una vez que ya está listo, vamos a proceder a sumergir, podemos dejarlo por medio minuto, ya. es poquito tiempo nada más, la verdura. Lávala Cuando me sonido. dice lávala con lejía, a mí me da un poco de temor, sí. Sí. uno por el, el olor de la lejía, que es bastante fuerte, que finalmente termine yo ¿no? consumiendo, y mi familia consumiendo lejía. ¿Hay este riesgo, Claudia? Hay riesgos, sí, efectivamente, sí nos pasamos de la dosificación, Ajá. ¿no? Pero eh, por eso siempre decimos dos gotitas, o en todo caso, esa tapita chiquita que viene usualmente en el envase, una tapita para un buen litro de agua suficiente. Avancemos claro. rapidito. Las fresas, por favor, porque este es esto Esto, un... acá hablamos del alcohol, que también lo podemos utilizar para hacer, digamos, la primera limpieza de las frutas. Por las ejemplo, fresas, las... están en full temporada y yo les tengo terror. ¿Ah, sí, sí, el, sí el, el hijo de una prima terminó pues con una bacteria alojada en el estómago sí. por comer fresa. Por la ¿Cómo fresa? lavamos Exacto. la fresa? Porque la gente se pregunta, hasta hay tutoriales, ¿cómo lavar una fresa? Exacto, sí. Lo primero es que cuando almacenemos la fresa no hay que quitarle ah. la colita, porque al momento de que nosotros le quitamos la colita, hacemos esto, Ajá. ya estamos haciendo que cualquier agente patógeno pueda ingresar a la fresa y ya nos comemos la fresa contaminada, entonces okay. lo que tenemos que hacer es simplemente de limpieza, el exactamente agua, a chorro, limpieza externa y lo almacenamos y no lo vamos a comer en ese mismo uh -huh. instante, yeah. si lo voy a comer okay. ahorita mismo, sí. el mismo proceso sin cortarlo, ojo, así entera y así en el revito, lo sumerjo en okay. el agua y puedo agua con lejía, el agua con lejía. ahora este tipo de, de alimentos que son un poquito más porosos, uh -huh. lo recomendable es con los propios dedos hacer este proceso de Sobarlo. Sobarlo, ya. exactamente. El agua con vinagre ahí ra. también podría funcionar en las fresas. También, sin embargo, el agua con vinagre no va a tener este efecto de poder matar todos los agentes patógenos, como por ejemplo el precio, exactamente o el coli que son los más perjudiciales okay. para las Ahora, para terminar, no, pero estamos volando en tiempo, los que tienen cáscara, ¿no? A uh -huh. ver. ¿Quién lava el plátano? ¿Quién lava Nada. el plátano antes de comérselo? Nada. <ríe> ¿Hay que lavarlo? Sí. ¿Deberíamos, ¿También? Lavarlo? ¿También deberíamos lavarlo. También deberíamos lavarlo. Ah, yo ya lo iba a abrir, mira. <ríe> Justamente porque tenemos que lavar el plátano, por el hecho que cuando vamos a consumir lo que hacemos, con las propias manos que hemos agarrado todo el producto, lo abrimos y ya tenemos esta contaminación interna del alimento. O sea, así si venga en cáscara, Fer, Igual. Lavar, lavar, lavar, lavar. Lavarlo. Este tipo de alimentos, así con cascarita, lo recomendable es con un pañito, podemos tener un pañito en casa, sumergimos en la solución de agua con lejía uh -huh. y se lo pasamos encima. Y listo, ya sí. está, es mucho más yeah. fácil. Estupendo, hemos entonces visto un poco amigos cómo lavar las frutas y verduras en casa para que usted pues no tenga cuadros, sobre todo sus hijos, ustedes mismos, no cuadros de enterocolitis, cherisacoli. O alguna indigestión, ¿no? Para que le, el famoso helicobacter pylori. Bien, gracias, Adrelita, por apuntármelo. Claudio, muchísimas gracias y feliz cumpleaños. Mételo por ahí. Ay, de verdad, sí, sí, cumpleaños. Tomás, feliz día, sí, Muchas gracias. Gracias, sí. qué buena manera, ¿no es cierto? De celebrar enseñándonos esto tan importante. Entendido, entendido. Muy bien, 8 de la mañana tenemos una alerta informativa.